esto es economía y finanzas en 60 segundos. Después de varios meses se conoció finalmente el diseño de la supercard. Hoy vence la recategorización del monotributo. Lorenzino se rió del dólar blue. Las noticias. Finalmente, después de varios meses, se conoció el diseño de la Supercard, esta tarjeta que impulsa Guillermo Moreno y que estará aparentemente en el mercado disponible a partir de junio. Tal cual confirmó Clarín, la emitirá el banco hipotecario y recordemos que la iniciativa, impulsada por Guillermo Moreno, buscaba presionar a los bancos para que bajaran las comisiones que cobran a los comercios. Podrá utilizarse tanto en supermercados como en cadenas de electrodomésticos tributo vence el plazo para la recategorización. Aquellos contribuyentes que hayan superado el monto correspondiente a su facturación anual de su categoría deberán acomodarse a los nuevos parámetros. Tendrán tiempo hasta esta tarde. Según informó la Fip. los nuevos pagos comenzarán a iniciarse a partir de junio. Revencino minimizó la importancia del dólar blue en declaraciones periodísticas. El ministro de Economía dijo que no le importa esta plaza cambiaria y dijo que se ríe cada vez que ve la cotización de este dólar en los medios. Sin embargo, el dólar paralelo inició la semana a una cotización por debajo de los 9 pesos y desde las cuevas insisten con que hay un plan oficial para llevar el billete a 8 pesos antes de las elecciones de octubre. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que pueden seguir informándose a través de clarín web tv